En la segunda parte descubrimos que a través de los bufones, las fuerzas del mal del reino invisible nos gobiernan mediante nuestras instituciones. Estoy seguro de que en este punto aquellos que leen las sagradas escrituras ya se dieron cuenta de que lo que acabamos de decir ya estaba en el menú. Justo aquí porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra dominadores de este mundo de tinieblas, contra malos espíritus de los aires. Escesios 6.12 Cunos dice que la guerra en curso es una guerra sutil, con campos de batalla en los reinos físicos y espiritual, y que los bufones son las entidades entre estos reinos, que trabajan para el lado oscuro. Tienen apariencia humana, pero de hecho son entidades espirituales disfrazadas de forma humana. Esta transformación se logra a través de rituales, y estos rituales son la razón por la cual se crearon las sociedades secretas. Las sociedades secretas son las puertas a través de las cuales estas entidades entran en nuestra dimensión. Mira el mensaje de Q707. ¿Ves el letrero de la puerta del aeropuerto? Y en sus publicaciones número 704 a 707, Q quiere que nos centremos en E, menos y 5. Q número 703, del 10 de febrero del 2018. Descansa en paz, señor Presidente. JFK. A través de su sabiduría y fuerza, desde su trágica muerte, los patriotas han planeado, instalado y por la gracia de Dios activado el rayo de luz. Siempre recordaremos su sacrificio. Puede mirar hacia abajo y continuar guiándonos mientras tocamos la campana de la libertad y destruimos a aquellos que desean sacrificar a nuestros hijos, nuestro estilo de vida y nuestro mundo. Nosotros, el pueblo. Oración de cada día en el Salón Oval, JFK, Sociedades Secretas. Donde va uno, vamos todos, Q. La quinta letra del alfabeto es C, e, y es la inicial de la palabra elemento. Menos simboliza el enlace, la puerta, la conexión. El quinto elemento, además de la tierra, el fuego, el aire y el agua, es el elemento al que Aristóteles llamó éter, y los hindúes, Akasha. Este elemento es la piedra angular del reino espiritual y el sistema estelar. Saber cómo manipularlo mediante rituales te permite entrar en el reino espiritual a través de los portales. Es hora de que vuelvas a ver Stargate y el quinto elemento. Además del doble significado de un posible texto codificado de sustitución de letras, donde E se transforma en A, menos 5, que se confirma en la publicación número 706, lo que creo que básicamente, en la publicación 703 es, JFK fue asesinado por personas de sociedades secretas, que mediante su conocimiento del quinto elemento y de los portales estelares, se transformaron en bufones. Bufones en Estados Unidos, CIA. Tal vez solo fuera la primera reunión de la sociedad secreta, Lisa Page. Ahora me doy cuenta de lo difícil que es la misión de Q. Si hubiera salido de la nada diciendo lo que yo estoy diciendo aquí, nadie lo hubiera escuchado. Él está metódica y pacientemente tratando de llevarnos allí. Estoy seguro de que después de esta publicación muchos me tildarán de loco. No importa, creo que Q es real, creo que tiene la capacidad de llevarnos hasta allí. Y cuando eso suceda, algunos de ustedes pensarán algo así como «Recuerdo que el chico loco dijo esto hace un tiempo». Esa será su primera experiencia del menú. Entonces, la pregunta ahora es ¿Cuál es la relación entre esta publicación de Q y la inmediatamente anterior? Donde nos muestra un link a un artículo que describe cómo los bufones en Estados Unidos y Google están invirtiendo en el futuro del monitoreo en web. Esa será la parte 4. En la parte 4, Dios mediante, analizaremos el artículo, explicaremos cómo se relaciona con los bufones y cómo se explica por qué la Casa Blanca de Obama purgó al ejército. Mientras tanto, para prepararte, por favor, mira este video. Mira, este es el periodo introductorio que representa su segundo mandato, pero que también está marcando el fin de su presidencia. Sí, es cierto. La realidad es que toman lo mejor que pueden porque están viendo que llega el 2016 y luego se acaba. Sí, no lo sé bien. Pienso que alguna gente está descuidando algo aquí. El presidente construyó una organización que tiene muchos datos que nadie vio antes en la vida, que tendrá mucho poder con eso. Y con este pool de datos, estará en condiciones de obtener información sobre todo lo que tenga que ver con cualquier ciudadano, como nunca sucedió antes. Y el que sea candidato a presidente por el Partido Demócrata debe ocuparse de eso y deben reducir este pool de datos. Las mentes de estas personas están allí porque no pueden entregarlo. Es algo muy inteligente, muy poderoso lo que deja y ningún candidato presidencial demócrata puede evitarlo. Estén atentos a las partes 4 y 5. Difícil de digerir. Por favor, reza.